PRIXLINERS de todo el mundo si queréis trabajar en españa ver casos reales como el que os traemos hoy de natalia y sin adoctrinamiento este canal de Prisline es vuestro canal estamos como estamos en la calle estamos a dos metros por eso me veis aquí un poco separado estamos sin mascarilla pues si no no se puede hacer el vídeo pero cumplimos la ley porque estamos a dos metros y en, y en el aire libre hoy vamos a hablar del trabajo en madrid o en una gran ciudad natalia es una experta en ese tema os va a hablar del tema vale y ah, os recuerdo mmm, bueno y también nos va a hablar de cómo trabajar solo con el pasaporte sin experiencia y bueno y también se puede aplicar a cualquier otra ciudad vale voy a saludar a todos los países prestar atención si algún país de en, desde el que nos veis no lo menciono decírmelo pero si lo mencionó, no me lo digáis ¿eh? que ya que luego me vuelvo loco buscándolo bueno saludo a todos los que estáis en españa en argentina en bolivia en brasil en chile en colombia en costa rica en cuba en ecuador en el salvador en guatemala en honduras en méxico en nicaragua en panamá en paraguay en perú en puerto rico en República Dominicana, en Uruguay, en Venezuela, en Angola, en Argelia, en Estados Unidos, Surinam, Trinidad, Tobago En Curazao, en Marruecos, en Islas Vírgenes, en Inglaterra, en Senegal En Francia, en Aruba, en Japón, en Túnez, en las tres guineas En Canadá, Alemania, Arabia Saudita, Kosovo, Costa de Marfil, Mali, Camerún, Rusia, Italia, Suecia, Bélgica, Ucrania, Suiza Países Bajos, Dinamarca, Portugal y Siria Soy Luis, emitimos todos los días en directo, ¿vale? Eh, suscribiros si no estáis suscritos con campanita así en los próximos vivos podéis participar muchas gracias a todos los que lo estáis viendo tanto luego como ahora mismo en directo aquí os recuerdo que os damos nuestra opinión para que penséis reflexionéis y cada uno tome vuestras propias decisiones eh, lo hacemos todo sin ánimo de lucro vale simplemente para aportar valor ahora sí que os pido pues oye algún anuncio que os ponga youtube o si queréis lanzar un super chat de estos pequeñitos para los gastos por ejemplo hoy de venir aquí hasta madrid para entrevistar a natalia el gasto de gasolina y eso para cubrir gastos vale eso sí que os lo agradezco y os recuerdo que tenemos un canal aquí en telegram las 24 horas con más de 4.000 personas que tenéis el acceso libre vale sin Patreon ni nada debajo del vídeo lo tenéis bueno, Prilines, mmm, voy a dejaros con Natalia un poco, ¿vale? Que ella os ayuda a encontrar trabajo, con papeles, sin papeles. Os recuerdo que ayer hicimos un vídeo de cómo trabajar como autónomo en España, cómo ser autónomo. Y el día anterior hicimos un vídeo con Don Jesús Villegas sobre las brujas en España. Natalia, no sé si lo viste el vídeo de la bruja que hicimos el otro día. Los tenéis aquí debajo. Prilines, mmm, os dejo con Natalia. Mmm, y trataré de no interrumpirla. Natalia, preséntate para los que no te conozcan. Hicimos con ella un vídeo el año pasado. Si alguien lo quiere ver, también está por ahí. Pero que, vuélvete a presentar para los que no te conozcan. Natalia, no te acerques a dos ah, metros. Así, eso sí, a dos así. metros. Ellos te ven, te ven y te oyen bien. Hola, hola, hola, hola. Buenos días, buenas noches a todo el mundo. Estoy encantada de presentarme otra vez. Yo soy Natalia de Ucrania, como antes me he presentado vivo en España 18 años, me dedico en eh, multinivel, que sigo trabajando, desde allí cuando os presentaba sigo tomando mis productos de nutrición, o sea que gracias a estos productos sigo viva sana, no me resfriado ni una vez. Ya, ella dice que que ella el bicho no la afecta, pero hoy no vamos a hablar de bicho ni de multinivel. Hoy quiero que les enseñes a encontrar trabajo en Madrid o en cualquier otra ciudad, Natalia, pero bueno, sigue, sigue. Vale, ya te hora. Lo que quiero decir... Y el micro y el micro ahí bien colocado. Hoy... Muy bien. Hoy de día el mundo cambia y el sistema de trabajo también cambia. La mayoría de personas lo que están buscando de sistema de antigua, trabajo, trabajar para jefe. Lo respeto esta decisión, aunque yo trabajo de otro sistema, de multinivel, y estoy muy contenta. Pero con respeto a todos los que están no les buscando, gusta el multinivel, aunque alguno habrá. No Alguna yo verdad. hablo de mí, claro. Pero con respeto a todo el mundo que están tra buscando trabajo del sistema anterior, buscando gente. Claro, tú enseñales este... el sistema anterior y bueno si alguien quiere luego <risas> multinivel les enseñas el Cada multinivel. Cada persona Tampoco. que está aquí viene aquí. El sistema antiguo. Sí Señales el sistema antiguo de encontrar trabajo. Luego si sí da sé. tiempo y si queréis me lo ponéis en el chat o en los comentarios os habla del multinivel. Pero hoy hemos venido a hablar del sistema antiguo sí. y no me acerco a ¿eh? a dos metros entonces bueno lo que puedo aconsejar sistema antiguo como el este lo has es, dicho tú lo de antiguo sí, pero no, yo lo yo, como, es buen nombre es, has bueno. es verdad verdad bueno <risa> anuncios hay páginas eh, que en Google abrimos mil anuncios allí he visto muchas internas por por exacto si alguien está buscando y exactamente también para hombres sí que hay trabajos he visto que buscan eh, alguien que tiene, que está señor mayor y es discapacitado, normalmente buscan hombres para ayudar a levantar de la cama, hombre. Buscan también jardineros. Ah, también. Sí, hay trabajo para hombres, sí que la he visto. Aunque no tiene documentación, también dicen que es importante que tenga su pasaporte para tener número de pasaporte, con eso vale. Con respeto, a las personas que han venido aquí. Prilines, ayudarme muchas... con las preguntas, los que os estéis conectando ahora al vivo y los que lo veis luego en los comentarios para que le saque el jugo a la invitada, a Natalia, ¿vale? experta en encontrar trabajo antiguo en ciudades y también en los nuevos trabajos, perdóname, perdóname Natalia, sigue. Sí. <risa> eh, por lo cual de anterior vídeo me llamaron muchas personas que han venido de Argentina eh, con las familias y se quedaron sin trabajo. Eh, x tiempo y me preguntaban dónde puedo encontrar yo decía mira mil anuncios pero cada día mira o cada dos horas mira no es que yo he mirado no he visto nada porque cada un minuto ponen anuncios eh, ponen anuncios y cada vez hay algo nuevo tablón anuncios también sí, ¿no? para trabajos eh, yo estoy los... vigilando el chat vale Natalia ¿Tú ah, puedes... perfecto eh, trabajos para mujeres que buscan en domicilios eh, claro que te preguntan qué experiencia ¿Y, y, y cuánto has tenido. pagan cuánto y eso puede ser sin papeles también solo con el pasaporte es depende de la señora depende de la señora. anuncio. qué consejo le das para cuando hablen con la señora o con el señor que busca jardinero para alguien para levantar de la cama cómo dirigirías tú esa conversación cuando ya llaman para el anuncio lo primero por mí es educación de persona es primero saludar a la persona hablar con educación Supongo que sabemos todos, somos educados, pero siempre con educación, explicar un poquito tranquilamente su historia, de dónde he venido, qué edad tengo, porque eso siempre te preguntan. Eh, a, a saber hacer espacio para que te contesta la señora o señor y dejar hablar que te explica qué está buscando y bueno decir la verdad que en qué situación estoy y todos somos humanos para ayudar uno a otro pregunta a Lili que si se consigue trabajo en cualquier edad sí claro porque la mayoría he visto también buscan hasta 55 años y, y hasta 65 años he visto eso depende de que de qué quieren que trabajas y cuidar los niños una señora mayor, eh, allí hasta 65 años, eh, están dispuestos que, que la persona se queda a cuidar a una señora mayor. Y ya para señores mayores que hay que levantar, ya están buscando hombres. Muchos, muchos que he visto que buscan hombres para levantar a un señor eso sí está descapacitado para ir al baño ducharlo y todo sí que hay trabajos y, este. ¿y qué, cuánto se puede ganar más o menos tú lo podrías saber eso Natalia? depende de qué zona porque por ejemplo hay zonas alrededor de madrid se paga menos pero allí zona nos puedes decir qué madrid? zonas donde pagan menos y donde pagan más para cuando ellos busquen en mil anuncios has dicho en tablón de anuncios y en trabajos.com dinos las zonas donde más pagan y también las que menos, para que ellos ya... Bueno, la zona Moraleja, Majada Honda, Pozuelo, Las Rosas, eso sí que pagan más. Es zona más comunicable, Arabaca, es al lado de Pozuelo, es Madrid, Arabaca y Pozuelo, ¿no? Luego ya las Rosas, Majada Honda y Moraleja, eso sí que pagan más. Ahí la gente buscan personas serias. A la mayoría también buscan personas que no tengan cargo a nadie. Entonces se enfocan para cuidar allí, pero pagan bien, porque es interna. Y Natalia es lo que está preguntando. Natalia, ahora mismo en el chat, en YouTube, pregunta que cuánto cobra una interna en Madrid. No dice zona, pero en general, más en o Madrid, menos. En Madrid. Ella dice en Madrid, claro. 920 habrá... por allí euros con seguridad social. ¿Cuánto, cuánto? Día, repítelo, por 920 favor. Euros. 920 euros puede cobrar una interna en Madrid. Con seguridad social sí, aparte. de Eso sí, es lo mínimo. Es lo mínimo. Repíteselo, Natalia. Es lo Yo, mínimo, sí. Díselo a los preliminares. Sí sí, no, sí, sí, sí. Sí. <risa> sí, sí, 920 euros al mes con seguridad social. Y de ahí para eso arriba. No de y, de ahí, y de ahí para sí, arriba. Sí, claro, eso dije que es lo mínimo. Lo mínimo. Pero también depende de qué, qué tiene que hacer. Claro. Que cocinar. Y también tenemos que ahora abrir youtube y mirar recetas españolas lo que hice yo hay muchísimas claro para porque al principio cocinar. claro que algunas quieren cocinar y que se sepa cocinar claro, al a lo español al español no quieren al español también sí. también a lo mejor cada uno de su país pero sí pero hay gente muy, muy... Maja que dicen ¡Ah, hazme algo de tu país lo que yo estaba trabajando durante 10 años te dicen sorpréndeme externo. sorpréndeme claro. con algo de tu país sí, ¿no? sí. yo hice mi comida de mi país de ucrania y estaban muy contentos, la familia. Hace años, hace seis años, estaba trabajando durante diez años en una externa con la familia y le gustaba mi comida oye prilines hacerle caso a marcelo exacto gracias marcelo y poner like poner like vale poner like para que esto funcione perdóname natalia que de vez en cuando hay que hay que decirse a los nada, prilines para, para que no duerma. oye y cuéntale lo del alojamiento que haya hay sitios que te ofrecen alojamiento así ah, Cuéntaselo. bueno tú. he visto muchos eh, mil anuncios eh, anuncios que están ofreciendo alojamiento para personas donde que no tienen hecho a cambio de trabajo depende eh, qué metros cuadrados te ofrecen porque había un eh, chalet al lado que tenían una vivienda también eh, pequeñita vivienda con un apartamento pequeñito eso hace días hay que mirar mil anuncios que ofrecían como una habitación grande con baño propio dos camas y hay que hacer me parece 15 15 horas a la semana y, y ya no se paga alojamiento y ahí, a cambio te daba el la alojamiento puerta, entrada parte y ahí no eran necesarios los papeles supongo verdad creo no no decía bueno, nada solamente eso que sea personal claro pero tiene que tener algún documento que es sí bueno, pasaporte. pasaporte todos tienen oye los que tengáis ya los papeles o la tarjeta blanca con los seis meses os aconsejo adeco os aconsejo man power que están buscando gente vale para distintos tipos de trabajos en supermercado en, en recados etcétera vale Adeco y Manpower buscarlo en Google eso para los que tengáis los papeles bien sí Adeco Adeco es trabajo temporal sí pero trabajo que temporal que te hacen contrato Vienen fijo muchos, sí, sí. Sí. anuncios yo sé que sí, son ah, sí. tú has visto les puedes hablar sí. algo de Adeco cuéntales un poquillo si bueno, quieres bueno Adeco es una empresa muy seria y sí que ofrecen muchos trabajos temporales, pero hay veces que la gente tiene suerte y de temporal sale fijo. Yo diría ya. que la mayoría de las veces, si lo, hace, hombre, si lo hace uno bien, estamos así por lo del bicho, ¿eh? para estar a dos metros, que lo sepáis, y estamos en la calle para que se acabe de incorporar estamos pero por, en el parque. por eso no me veis estamos en el parque <risa> que decía que estas adeco a, a y manpower te contratan temporal efectivamente pero te hacen contrato fijo aunque sea temporal y te digo una cosa si lo hacéis bien que la mayoría de vos, los vosotros son muy trabajadores son gladiadores pues luego se hacen fijos, que lo sepáis. Claro, sí, sí. Que lo sepáis. Mira, un poco de lo que tú sepas de estas empresas. seguidos sí, de manera, sí, empezando. Pero cualquier, quiero decir, cualquier empresa que te contrata, nadie te da trabajo fijo ya. Es, claro, siempre es el el fijo mes, es un nombre, exactamente si uno, pues muy fijo mes, que te hagan, si uno prueba. trabaja mal, si uno trabaja mal, pues no. Exacto, no, no, es como no lo de lo prueba, exacto, exacto. Claro, un mes de prueba o o no, 15 días de prueba, depende de empresa, ¿Supermarket, que mercadona, mercadonas, sí, que Mira, están buscando... Pero Ma Mar Marcelo Greco, sí. Me, eh, Adeco y Manpower, a los que estáis con permiso por estancia, por estudios, os ofrecen también trabajo en las 20 horas que tenéis para trabajar. Sí, perfectísimamente. perfectísimamente. Lo único que estas empresas, como son muy serias, y más grande, sí que os tenéis que tener los papeles pero puede ser perfectamente una estancia por estudios con permiso para trabajar te puede valer perfectamente o uno que tiene la tarjeta blanca y han pasado los seis meses todo eso sí vale os agradezco mucho que pongáis las preguntas vale tanto en el chat que hoy, hoy lo eso como los que lo vi luego en los comentarios y las aportaciones también perdóname que de vez en cuando te haga los incisos ¿eh? pero la, le damos dinamismo, dinamismo también a la cosa daría una idea para, por ejemplo, me voy a Majadahonda, ¿sí? Que ahí pagan mucho, ¿no? Sí. Me voy Hacerle a caso de los sitios que pagan. Cuando buscis trabajo, me... buscar las zonas donde pagan más. O me voy a vaca por ejemplo. Esas ¿no? son zonas que pagan mucho. Y claro, ¿y qué voy a hacer? Entonces me pongo papelitos, soy Natalia. Qué buena idea, escribo. venga, explícalo, explícalo, explícalo. Pero el te... teléfono que es más sencillo y antiguo y do... desde siglo de... XIX Pero hoy no es, hoy no es tu teléfono, que... <risa> oye. ¿Y, dejo, Dino, tú ¿y tú dónde ponen los papeles? Ah, Explícales. Sea, mira, en primer árbol, por allí. Pero pego y clavo bien. ¿Y qué hay que poner en el papel para que le llamen a uno? Claro, mi Díselo nombre, pongo mi edad, mi fotografía, si quiero en este de de foto o como fotocopias, claro, para no gastarse mucho Oye, dinero. Y una pregunta: están preguntando si es bueno viajar en octubre. Yo creo que sí, pero una cosa: ahora Viajar con... como. Es ah. que muchos están fuera, venir aquí ya a trabajar en octubre. Pero incluso ahora, ¿no? ¿Cómo? Yo te iba a ampliar la pregunta y decirte, ¿cómo lo ves ahora? Acabamos de salir aquí del bicho, estamos ya en fase 2 aquí en Madrid. ¿Cómo lo ves tú? En octubre tú? no lo creo, porque ya viene fase fría más. O sea, ¿qué consejas antes? Antes, mucho antes, Díselo porque a los ahora, en lo que he visto también en Mil Anuncios y Tablón Anuncios, y en mayoría, se van ahora a la playa, Y lo que están buscando niñeras para, para sus hijos. Hay muchas personas que están buscando, familias que buscan eh, cuidar a sus hijos, entonces lo llevan a esta persona pagando dinero a la playa. Mientras que la señora que está trabajando cuida a sus hijos, cocina algo. Eh, te algo dice. La mayoría he visto así. Natalia, Orlando Gálvez dice que ¿qué te hizo venir a España? De hizo? tu país. <risa> ¿Qué te hizo venirte aquí a España desde tu país? <risa> me hizo venir a. a aparte de venir a trabajar, ah, dice. Yo te claro, hago la pregunta claro. que pone Orlando. Te dice exactamente. ¿Qué te hizo venirte a España de tu país, aparte de venir a trabajar? te lo pregunta orlando galvez andrada es una Gracias. historia muy larga que la puedes sintetizar muy corta si se puede si Sí, se puede. yo en no, mi no. país eh, tenía mi negocio y no tenía por qué ir pero mi, cuando me casé mi marido se fue mi ex marido ya <risa> se fue primero a españa también quería trabajar y para para comprar una casa independiente, a, a hacer más negocio y tal. O sea, Cada por tema familiar, ¿no? Más o menos fue. Sí, por familia. ¿Y luego te gustó España o qué? ¿Te quedaste luego aquí? ¿no? Sí, me quedé porque enseguida tenía oportunidad de tener en dos meses trabajo. Te pregunta Isa Castro, dice, para trabajar en cuidado de ancianos, ¿qué tal es el trabajo? Gracias depende pregunta. de cada persona hay ancianos muy buenas personas que que te tratan bien hay unos que tener mucha paciencia con todo respeto porque ya son mayores hay que tener solo paciencia educación no contestar mal y sigues con tu trabajo o sea que con algunos hay o sea, que tener no, paciencia ¿no? adivinas la mayoría la mayoría dice cenaya aguirre dice para trabajar como niñera o en hoteles como camarera o general Pregunta si hay posibilidad. Te dice Cenaida Aguirre. Sí, si sí, tienen documentación. Niñeras, en hoteles, camareras. En, en hoteles depende, en hostales sí. Si ¿Sí tiene documentación. Recomiendan más hostales. Hostales es lo principio porque siempre en hoteles grandes piden eh, la, la, la experiencia La, y la documentación experiencia. primero, la experiencia. la experiencia. Pero hostales eh, sí que más antes puede entrar que en hoteles. Primero empezamos de hostales. Luego, ya cuando se consigue una camarera de pisos, por ejemplo, hmm. se consigue práctica, ya puede eh, buscar trabajo en otro hotel de o sea que hotel la tres, cuatro y cinco estrellas Vale, la recomienda es empezar por hostales, ¿no? claro, cuando hay es poca normal. experiencia. Es de, sí, sí, no, si sí, yo. Empezamos de poquito y subimos por una escalera más. Vale. Pues nada, mmm, dice aquí, por ejemplo. Neil Scott dice: Tengo una duda, pero es de suma importancia. Yo en 2003 fui a Madrid 10 días, salí normal, pero el año pasado fui a Estados Unidos, me cancelaron la visa. ¿Eso me ocasiona algún problema? Neil Scott, no. A ver, si te la han cancelado para Estados Unidos, para Europa no tiene ningún. no te causa ningún problema. No. Para nada, ¿verdad? ¿Tú? No. Estados Unidos. Díselo tú si quieres, Natalia, no, no, pero. No, no sé. Eso, no que, se lo he dicho, claro, ver. no tiene nada que ver. Son países distintos no tiene nada que ver claro. te pregunta francia montenegro natalia te pregunta no piden tener algún tipo de estudios de enfermería para trabajar con adultos mayores algunos sí porque depende si tiene que estar eh, ayudar a duchar eh, y hacer comida y limpieza un poquito para esto no te van a pedir pero si hay una persona mayor un poco que Más de normal que puede tener una enfermedad, que hay que poner insulina si te piden curso auxiliar. O sea, que depende de un poco del mayor sí, si está enfermito la, o no. De estado de persona mayor, porque si no está claro, claro. enfermo, solo para cuidar y cocinar y levantar de la cama no hace falta. Pero claro, si hay que ponerle una inyección, sí, claro, claro. claro. buena Muy buena, no, no lo habría pensado nunca, Natalia. No, en serio. <risa> dice no neil que no que no quién te dice a ver no os creáis todo lo que leéis por ahí en cualquier lado siempre os digo que penséis que reflexionéis y que toméis vuestras propias decisiones es que Neil sigue con el tema de que le negaron la entrada en Estados Unidos o la visa no te afecta para nada para Europa Neil claro es de para, Europa para nada estamos en Europa estamos en Europa no estamos en Estados Unidos sí vosotros sí. siempre contrastar la información haces bien en preguntarnos hace, pregunta por ahí y ya lo verás y si no díselo a un abogado métete luego a azul que está don Oscar padrón y se lo preguntas también si quieres Neil pero Natalia te dice que no y yo te digo que no no no no, quiero, no quiero Hombre, sabes, salvo que seas aquí yo que sé un un, eh, un buscado un superterrorista yo que sé pero no no no es el caso a ver mmm, dices a ver por ejemplo Adriana yo te leo las preguntas vale natalia dice quiero saber qué debo hacer llevo trabajando dos meses de interna y no la han pagado no, no la han pagado adriana estoy leyendo ah. dice tengo la tarjeta blanca pero me faltan dos meses para los seis y poder trabajar legalmente ¿Qué haría en el caso es que está sin papeles adriana no la han pagado uh -huh. y le quedan dos meses para tener los papeles Ajá. ¿Qué la entonces, recomendarías ahora está sin este papeles caso, pero no la han pagado tú qué la recomendas? en Natal? este caso depende de la situación de las personas donde ella está trabajando si ellos se quedaron sin trabajo y no pueden de qué pagar entonces la situación un poco crítica porque no sabemos eh, cómo van a seguir los señores a lo mejor ellos están también mal y, y solo tienen para comer esa hay que ver la situación actual que tenemos y eso depende Habría de... Habría que, que ver dicen el motivo ellos. por el que no la pagan. Claro, ¿no? Motivo, Adriana, ponnos, sí. ponnos el motivo por el que no te pagan, por pues, fin antes de que acabemos el vídeo. Si es porque los señores no tienen dinero o es porque no te quieren pagar porque no les da la gana, ¿vale? Y lo vamos... Claro, porque bueno. todos somos humanos, como yo repito, y siempre hay que entenderse. Luego ellos van a valorar la situación, lo que yo estaba esperando, por ejemplo, que me pagan te dicen recibes tu sueldo a este día entonces yo espero y si se ponen conmigo de fuerza por de malos pues la única forma de denunciar mira eso, ¿no? nos, nos dicen Daniel Bordas dice que si, si piden papeles para trabajar en gimnasio o para ser instructor personal training instructor personalizado tú para eso crees que piden papeles claro, o no, Natalia claro que se sí piden sí. pero para instructor personal eh, personal no porque claro. tú puedes buscar por el o, o incluso poner el, el anuncio claro tú y, recomiendas y Natalia que ellos pongan eh, ellos su propio anuncio pues para, yo claro. soy el instructor personal o incluso yo me ofrezco de interna o de externa claro. eso lo recomienda ya no solo que busquen en mil anuncios que has eso dicho en idea. en trabajos.com o en o en tablón de anuncios sino que pongan su propio anuncio claro, lo recomiendas claro sí, sí, este mil anuncios en tablón de anuncios igual y es buena idea, así se gana más, porque allí, claro, ahora van a abrir eh, deportivos, club deportivos, como foros y más. Entonces, claro, allí te van a pedir documentación porque es una cadena. Pero si tú eres independiente y ofreces tu eh, servicio... Tú puedes te, te ganar puedes más, anunciar y ganas anunciar, más claro. ese trabajo te gusta a ti más verdad porque eres tu propio empresario claro. son más nuevos mira nos Conmigo dice nadie manda. antonio garcía mira dice para trabajar en supermercados qué agencia recomiendas vete luego el vídeo desde el comienzo los que no lo hayáis visto que las he dicho pero os la repetimos mira a, para trabajar en supermercados buscar a deco con dos Cs y manpower esas son muy buenas para trabajar en supermercados. Sí, pero las personas que tienen documentación. Sí, es, es que para trabajar en documentación en supermercado te piden, ¿verdad? Documentación sí o sí. Claro. ¿Verdad, Natal? Bueno, también para los que tienen uh, los, docu eh, los documentos es. Mira qué pregunta más buena de Lili Carri, que dice: ¿El trabajo de estética a domicilio puede ser viable? claro. ¿Qué le dices a claro Lili? Claro que sí. Claro que sí, igual, de la misma manera. Dices? De la misma manera, si sí, tiene conocimientos, persona, y normalmente puede poner anuncios. Mira, te pues voy a poner aquí para genial, que te vean bien idea, ellos los pre -liners. La idea genial, la maravillosa, cada uno, lo que sabe hacer, siempre puede ofrecer sus conocimientos y cómo le, servicios ¿Cómo, a ¿cómo le recomiendas a Lili que haga su trabajo de estética a domicilio? Tú que estás aquí en Madrid y tienes experiencia. Aunque tú no a lo mejor no lo hayas hecho, ¿cómo la aconsejarías? Ah, de la misma manera, poner mil anuncios, tu anuncio, tu foto que, que sabes hacer, ofreces, ofreces, no sé, eh, el trabajo. Limpieza eh, si de... para cutis, masaje de. Eh, para espalda o uña las uñas también uña estas... todo todo es estética así que vamos o sea que lo ve, lo ves viable o no yo veo genial si ¿Sí, no claro que sí todos que sabemos cada persona tiene un talento ¿no? hay, tra hay trabajo pero claro. tú mirales a ellos pero... sí pero están moscas hay ¿no? no olvídate las moscas le tiene mucho miedo a las moscas. No, una vez me entró en la. No en te va ojo. a entrar, yo te protejo de las moscas. Ay, qué lío. Escúchame una cosa. No, no, eso todo es genialísimo porque. Y el trabajo. estamos buscando cada una oportunidad. A, Kenny, a... Kenny Jiménez dice: el trabajo de manicura y peluquería es bueno a domicilio. Claro que sí. Eh, Siguen lo mismo. Claro que sí. sí. También, ¿no? De peluquería. He visto muchos también anuncios. La gente sí que lo pone. O sea, y... que hay trabajo ahora en Madrid. ¿O no hay trabajo? Diles el resumen. Oh. La gente que quieren trabajar siempre encuentran algo. Sí que hay trabajo. He visto muchos trabajos, muchos trabajos. Eso depende ya para que cada uno vale, porque si yo valgo para cocinar, yo me ofrezco a cocinar. O sea, si yo aconsejas valgo hacer, para hacer lo Masaje le... para cutis porque tengo cremas de mi multinivel. Yo ofrezco multinivel eso. no, multinivel no. <risa> eso digo os yo de Quiere bien. os quiere vender de el bien. multinivel, no, multinivel. Sí. Eso que vayan al otro vídeo. <risa> Trabajos normales, antiguos. Pero en una parte hay que comprar cremas o no. Bueno, para sí, eso sí, eso sí. Oye, que te dice por aquí: te dice que si se consigue empleo de. Te dice Jesús Briceño: se consigue empleo de albañilería sin papeles. Muy eso de. ¿Cómo era lo que me decía? De Plaza sí, Elíptica. elíptica. Sí. Ah, también. Cuéntaselo, claro, por fin. Si, a todos gracias. los hombres: que los hombres lo tienen. Los hombres lo tenemos más difícil para trabajar. Cu ayuda a los hombres ahora. Bueno, ahora hombres. Lo que dije yo antes en mil anuncios de visto para cuidar señor mayor, para levantar de la cama es primero. De, de jardinero también es segundo. En Plaza Elíptica en Madrid, que es zona Plaza Elíptica, línea 6, ¿verdad? Línea 6 sí. de metro. Entonces allí vienen personas, hombres más, que no tienen trabajo y documentación y se ponen a esperar personas a veces se acercan para ayudar si, si tienen construcción en chalet obra y se acercan a preguntar que si va a ayudarme por este dinero no sé lo que pagan de verdad pero sí que se puede conseguir ¿no? vale escucha prilines está diciendo el que es técnico técnico es que estamos así prilines por el bicho para estar a dos metros de distancia y estamos al aire libre paloma eh las mascarillas están guardadas pero estamos a los dos metros que nos dice antonio garcía soy técnico en, rey, en redes de telecomunicaciones no he podido contactarme con la empresa indicada que me recomiendas antonio en linkedin encuentras un montón de trabajo para tu especialidad linkedin y bueno ya y también infojobs vale pero sobre todo en linkedin vas a encontrar muy buenas ofertas vale y, y subsidiariamente en infojobs, sí, infojobs que, sí, que alguna cosa más que quieras vamos a finalizar ya el vídeo pero sí si que ahora natalia si os quiere añadir algo más porque va a empezar la reunión de Zoom. El que quiera participar en Zoom, debajo tenéis el enlace, ¿vale? Que, que eso sí que soy puntual, porque ellos siempre, de todo el planeta, hacemos la reunión en Zoom. Prilines, que muchas gracias por haber estado. Haber estado. Natalia, ¿les quieres decir algo a los Prilines para despedirte? ¿Vendrás otro día en este mes? ¿Vale? ¿Vienes otro día les hablar de lo tuyo sin pasaporte si quieres, ¿vale? Sí, sí, vale. Perfecto. Venga, nos comprometemos, ¿vale? bueno mis queridos querida gente que me ve son gladiadores son Prilines. PrILINES, son gladiadores vienen a trabajar gracias por escucharme muchas gracias y lo que quiero desear es nunca perder fe yo nunca pierdo fe y siempre pienso positivo lo positivo gana positivo nunca nunca pensar mal y deseo encontrar trabajo antes posible, tener fe, alegría, sonreír. Yo no paro de sonreír, por eso gané un poco más. <ríe> <ríe> o rugas, rugas, ¿no? Mira, la última, Orlando Gelvez Andrada. Pregunta, ¿se encuentra trabajo de jardinero a los alrededores de Madrid? Yo te digo que ahora, desde luego, en esta época, Orlando, sí, mucho trabajo. La... Mucho, porque ha crecido mucho hierba. Ha, ha crecido un montón de hierba y todas las comunidades de vecinos necesitan... Que les mantengan su. Claro que sí. Sí Uy, que hay trabajo, para jardineros, yo creo. Ah, que montón, sí. Para jardineros, echa un vistazo. Lo echa que un vistazo. He visto y pone anuncio también en mil anuncios, tú sí. también, Orlando. Bueno, Prilines, que vienes otro día de estos, ¿vale? Claro, con mucho gusto. Os dejo que voy a abrir la reunión de Zoom. Mañana nos volvemos a ver aquí en vivo, en directo. Poner like, por fin, tanto si lo estáis viendo luego como si lo estáis viendo ahora, espacio-tiempo y decírselo poner en los vídeos en grupos que vosotros conozcáis de gente que le puede interesar porque así llegamos a más gente y ayudamos a más gente vale en madrid en españa hay trabajo a día de hoy para el que quiere trabajar por supuesto eh, dentro de una semana o dos vuelve natalia vale Prilines, muchas gracias natalia vale gracias a ti, Luis. muchas gracias Prilines. nos vemos ahora en zoom y si no mañana aquí en youtube otra vez